Julio Lizardo, precandidato a la alcaldía en este municipio de San Francisco de Macorís por el PRM, al referirse a la postura asumida por su partido ante la posible reelección del primer mandatario, dijo, este le ha mentido al pueblo al jurar que no pretendía aspirar nueva vez a la presidencia. Y daría vergüenza que en el 2015, que se modificó la constitución con el solo propósito de la de, de la reelección de Danilo Medina A cuatro años Se tenga que volver a modificar la, la, la constitución dominicana Como dijo Balaguer Que era un pedazo de papel Y esta persona yo creo que ni a papel Quieren pensar que llega a la constitución Que, que, que vuelvan a, a modificar La constitución Donde el mismo Danilo curó yo, Hasta la Biblia te dice a ti Que no uses el nombre de Dios en vano Hasta Dios hasta Dios te dice a ti que no utilices su nombre en vano. Y ese Señor no solo se va a comer o se quiere comer otro tiburón podrido, sino que quieren respetar hasta la palabra del Señor. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.